edición de su programa Con Calidad, un espacio producido por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa Cineace. Los saluda Cintia Garreta y hoy tenemos una importante entrevista sobre la nueva ley para institutos. Para ello va a estar aquí en nuestros estudios el presidente de la Comisión de Educación del Parlamento, el congresista Daniel Mora. Además, les vamos a contar que un grupo del Cineace viajó a Arequipa y Puno para observar el proceso de evaluación para que los alpaqueros logren la ansiada certificación. También les vamos a presentar el testimonio del Instituto Superior de Educación Superior Tecnológico María Montessori sobre la acreditación que ellos lograron y por supuesto les vamos a presentar esas recomendaciones que usted necesita para saber si una institución le está brindando o no educación de calidad. Así comienza entonces su programa Con Calidad. El equipo del CINEACE se trasladó a Arequipa y también a Puno para observar el proceso de evaluación que están realizando alpaqueros de dichas ciudades para lograr la ansiada certificación. A continuación vamos a ver la nota. Él es victoriano. Toda su vida la ha dedicado a la crianza de alpacas en su natal Azángaro, en Puno. Con mucha destreza logra esquilar una alpaca en tan solo 5 minutos, así de rápido como Saturnino, quien vive en el centro poblado Chalhuanca, en el distrito de Yanque, a 3 horas de Arequipa. Ambos han criado alpacas durante toda su vida. Desde muy pequeños, sus padres le han enseñado cómo alimentarlas, curarlas y sobre todo esquilar la fibra. Con muchos años de práctica lograron aprender y hoy han alcanzado la destreza de un maestro alpaquero. Victoriano no ha tenido ningún certificado que reconozca sus conocimientos. Yo hay veces muchas veces me solicitaron para Lima, como no tenía certificación de esto a nombre del, del Estado, entonces no, no podía, en esta vez sí puedo participar para darle el mismo apoyo a lo que es la esquina electromecánica. Por eso, así como Victoriano y Saturnino, otros 100 alpaqueros se animaron a certificar sus competencias para recibir un certificado a nombre del Estado, ...que este certificado les va a dar mejores oportunidades... ...bueno, a mejor acceso a oportunidades de trabajo... ...y también, a bueno, el reconocimiento en sus localidades. Nicolasa tampoco ha estudiado en un instituto o universidad... ...no tiene ningún certificado de estudios... ...pero desde muy jovencita... ...ha aprendido a reconocer las micras de la fibra de alpaca... ...solamente con la yema de sus dedos... ...así como para Gilda, sus padres... ...fueron sus mejores maestros. La práctica tenemos, pero así para... ...para adquirir un trabajo así a las industrias... Eh, ...fácilmente no nos, no nos coge, aunque nosotros sabemos, ¿no? De, uh, de clasificación así práctica... ...pero no tenemos documento para, para presentarnos así... ...para coger los trabajos, ¿no? Mis padres, mis tíos, toda la familia se dedican... ...a la crianza de alpaca, pero así... ...todos, yo también me dedico a las alpacas, ¿no? Sí. Así como la esquila y la clasificación de fibra... ...el CINEACE también ha aprobado normas... ...en manejos productivos de alpaca... ...un claro ejemplo es Arcadia... A quien le tocó demostrar sus conocimientos en el mejoramiento genético. Ni yo una <risa> hermana o alguien no clic ha tenido que igual Washington conape y mano que esto es pero con mano ha tenido pero Chepe respondí con el no que hemos a y hemos trabajas que imagina no que responden Chepe. El mejoramiento genético no hay impar y controlado tru con mejor fiebre y con Arcadia es una de las pocas cuarteleras mujeres de Puno Encargarse de un ato no ha sido fácil pero ha logrado aprender con la práctica y hoy día ella tiene su propia cabaña con casi 300 alpacas en su natal Muñani en Asángaro, Puno. No solamente les ayuda a elevar su autoestima, a ser reconocidos, a acceder a trabajos, sino también esta, este reconocimiento, esta certificación, hace que esos productores comiencen ya a liderar procesos para en mejorar la fibra, en mejorar la producción, en mejorar la sanidad y en mejorar todo ello. ¿no? El reconocimiento de las competencias es mucho más que reconocer sus saberes ancestrales es valorar la enseñanza no tradicional que sirve como sustento para cientos de familias en los Andes peruanos, a 4.000 metros de altura donde los alpaqueros han convertido al Perú en el primer productor de fibra de alpaca en el mundo. Ya hemos visto entonces cómo se está desarrollando este proceso de evaluación para que los alpaqueros obtengan la certificación, un examen, una postulación a la que usted también puede acceder. Bien amigos, y tal como lo anunciamos, ahora vamos a hablar sobre la necesidad de una nueva ley para los institutos que brindan educación superior. Y para ello ya tenemos aquí en nuestros estudios al congresista Daniel Mora, es presidente como sabemos, de la Comisión de Educación del Parlamento. Congresista, bienvenido a nuestros estudios. Días. La primera pregunta que le quiero realizar es, ¿cómo va este proyecto de ley sobre las, los institutos que brindan educación superior? Bueno, hay diversas iniciativas que se han presentado más la nuestra que hemos recogido en nuestro viaje por todo el Perú y ya lo tenemos en la agenda de la comisión desde hace más de un mes. Uh -huh. El tema que no entramos a la discusión es este, por diversas razones, fundamentalmente de algunos congresistas que han este, perturbado la realización de las, de las sesiones y eh, han hecho de que pase el tiempo y que cada vez que lleguemos al punto prácticamente ya se, se acababa la sesión. Pero creemos que lo vamos a sacar de todas maneras este mes o máximo el mes eh, a mediados del próximo mes. ¿no? Porque tenía que ser visto en la presente legislatura el proyecto. Eh, de por supuesto, y eso lo, hemos, lo tenemos como un último punto de la reforma del sistema educativo nacional, que comenzamos en diciembre con la reforma del sistema magisterial, que ya usted están viendo los resultados que se están alcanzando, eh, que acompañó de una buena gestión del ministro, creo que se están dando resultados positivos. Luego sacamos la ley de moratoria de creación uh -huh. de universidades, que de, que de diciembre del 2012 a la fecha han transcurrido más de dos años, faltan tres años, para que concluya la ley de moratoria en que no se pueden crear más universidades públicas, privadas o filiales. Hemos dado la ley de protección de la economía familiar, la ley de bibliotecas y la ley de universitaria, como ustedes... Saben, tienen algunos tropiezos para su implementación por la resistencia de algunos rectores a su cumplimiento. Inmediatamente abordamos el tema de la ley de institutos para completar todo el marco de la ley de educación superior. Uh -huh. Una cosa muy importante de esta ley es de que consideramos a todo educación superior. Ya no hay, modificamos la ley general de educación, en que no existe una educación superior universitaria y una educación superior no universitaria. Ahora todo es educación superior en la nueva ley. De los institutos, que son de tres años, creamos las escuelas tecnológicas de, cuatro, de cinco años, que pueden dar bachillerato y licenciatura, licenciatura de ingenieros tecnólogos en la especialidad. Las escuelas pedagógicas, de cinco años también, y las escuelas superiores de arte, de cinco años. Uh -huh. Estas tres últimas escuelas, que son no tienen nada que envidiar a ninguna universidad, porque van a dar los títulos que dan a una universidad cualquiera en el país. Eh, tienen una serie de virtudes a diferencia de las universidades. En primer lugar, no se llevan los estudios generales como se llevan generalmente en las universidades. Se tendrán algunos cursos de valores y entran de frente a la carrera. Es decir, las escuelas tecnológicas son dedicadas exclusivamente a ingenierías, a asimilación de tecnologías, transformación de tecnologías, desagregación tecnológica, innovación. Se requiere una gran preparación en matemática y una gran preparación en física y química. Las escuelas pedagógicas, porque hay institutos que se van a racionalizar y se van a formar escuelas pedagógicas de alto nivel. Y las escuelas de arte también queremos que se integren de cinco años, porque hay carreras de arte uh -huh. que pueden durar hasta siete u ocho años. Por ejemplo, un pianista o un muchacho de ocho años que, que comienza a tocar piano, no, no porque tenga ocho años no puede entrar a una escuela. Uh -huh. Puede entrar a una escuela y estar los siete años. Y los institutos. Los institutos ya no se van a llamar tecnológicos, sino técnicos, porque no hay en este momento ningún instituto tecnológico este, estrictamente hablando. ¿Ya? Eso van a ser tres años. Y el que sale de ese instituto va a salir con un grado de bachiller técnico. Los demás salen con su bachiller, como lo, cualquier claro, universidad, universidad, y su licenciatura máxima. Aquellas escuelas que acrediten más calidad que el límite básico de calidad, podrán otorgar maestrías uh -huh. o doctorados. También entonces van También a poder van a otorgar... otorgar maestrías, solamente las que acrediten mayor calidad, tal como se ha hecho en las universidades. Estas escuelas van a ser supervisadas por la SUNEDU también, la Superintendencia Nacional de, de educación, educación Superior Universitaria. Es decir, la superintendencia también va a tener, que vean en este caso las universidades, va a ver a todas las escuelas. Uh -huh. Y para los institutos se crea un organismo, un organismo que se va a encargar solamente de los institutos técnicos, que tienen como particularidad que sus carreras sean pertinentes, es decir, que den carreras de acuerdo a su realidad regional, a la realidad del país. Uh -huh. Que pueden ser institutos por actividades productivas, por ejemplo. Si un instituto está en una zona cafetalera, de, de cacao, de frutas o de flores, etc., debe dar tecnologías o técnicas relacionadas con lo que es, es la preocupación fundamental, es la producción fundamental ...de su región... ...de la zona donde están ubicados... ...entonces ¿no? nosotros vemos... ...ahora hemos visitado un instituto... ...hemos visitado varios institutos... ...en lo la largo hecho del país... ...pero un instituto en Tingo María... ...que tiene un instituto naranjío... ...que es precioso, es público... ...ahí se necesita técnicos en exportación de flores... Eh, ...cultivo de flores... ...cacao, café, fruta, ...sin embargo la carrera principal... ...que tiene este instituto es secretariado... ah mire ...entonces qué tiene que ver secretariado... ...en una zona que Todas las secretarias que salen, con yo no tengo nada contra las secretarias, pero no, tienen trabajo. Pero se va a enfocar en eso, entonces que En brinde, cambio las la fábricas ¿no? que están, las empresas que están sembrando flores para exportación, tienen que traer técnicos del extranjero. Claro. Entonces eso se llama pertinencia y eso va a ser un factor fundamental. Como objetivo es acercar, primero revalorar la carrera de los institutos, porque todo el mundo quiere ser universitario. Uh -huh. Sin embargo los técnicos tienen mayor relevancia ahora. Después, acercar el sistema productivo al sistema laboral, eh, o con el sistema educativo nacional. Y acercar al estudiante de institutos al sistema laboral también. Mm. Son los objetivos fundamentales. Ahora, ¿por qué es tan importante que se apruebe esta ley? Es importante porque esto este es una de las mayores debilidades que ha tenido el país para aumentar su competitividad y productividad. Es decir, hemos creado institutos a los cuales lo hemos descuidado durante decenas de años. Hemos encontrado institutos y es lo que más requiere en este momento el país. Para que tengan una idea, un operador de grúa Pórtico en el Callao gana 25 mil soles mensuales. Uh -huh. Un técnico. No lo teníamos inicialmente, ahora tenemos algunos. Y viven en el Cheraton. Son extranjeros que hemos contratado y viven en el Cheraton. Ah, 25.000 no tenemos operadores de grúas no tenemos operadores de maquinaria es decir, no, no se están brindando la, los estudios que se necesitan las especialidades que necesita el país y damos especialidades los institutos privados dan especialidades donde pueden lucrar más uh -huh. pero a ellos no les interesa dar especialidades tecnológicas, ¿por qué? porque demanda mucha inversión tener maquinarias, laboratorios todo eso. efectivamente entonces hay institutos que se han creado hace 50, 60 años y que han sido abandonados y solamente se les paga planillas. Casi a todos los institutos públicos solamente se paga planillas. No Eso. se le da ni siquiera insumos para su trabajo, no se le da eh, mantenimiento a las máquinas que tienen. Dice, ustedes se la vean como quieran. Los mejores que hemos visto son los que están a cargo de congregaciones religiosas, uh -huh. que son públicos pero que el Estado se las ha entregado por su administración. Y estos son los que mejor les funcionan, pero le da una cantidad mínima el Estado. ¿no? Y precisamente sobre lo que nos viene explicando, ¿cómo ve usted la realidad actual de los institutos? Para mí pésima, eh, algunos privados buenos, pero que dictan carreras que no van a aumentar la competitividad del país ni la productividad. Uh -huh. Son institutos que no arriesgan para invertir más en laboratorios, para invertir más en capacitación. Hay algunas excepciones como Texú, como Senati. Uh -huh. Que son las excepciones en cuanto a institutos, pero son sin fines de lucro. Efectivamente. Entonces ellos mismos, el Senat y Texú, recomendó, cuando ha ido a la comisión, que los institutos, de bien, los institutos que existieran en la parte privada se deben ser sin fines de lucro. Ahora, se ha hablado mucho de que no están brindando la especialidad que la zona donde se ubican requiere. Claro. Nosotros hemos estado en Jaén, por ejemplo, y vimos un ejemplo que le hemos volcado en el proyecto de ley donde una cooperativa tenía el problema de que los agricultores de café, por ejemplo, no eran eficientes y el rendimiento que tenían por hectárea era muy bajo. Hizo un convenio con un instituto San Agustín que es privado, entre los dos se pusieron de acuerdo, el instituto dijo yo les voy a dar las clases, la teoría sobre la mejora de los cultivos, cómo eliminar las plagas, etcétera. Esto me va a costar tanto, tengo que comprar tal maquinaria. La cooperativa le dijo: Yo te la compro, yo hago, ah, ustedes me ponen los profesores. El instituto se encargó de buscar profesores, etc. Y hizo los cursos para los campesinos de la zona. Después que le dio la clase teórica, la práctica le hicieron en las chacras. Y sí. le enseñaban ahí cómo cultivar, cómo hacer, cómo, el cómo hacer. Qué Esto básico, ha dado un ¿no? resultado óptimo. La productividad se incrementó seis veces. Es decir, el campesino lo hicimos ganar seis veces más de lo que ganaba. Y esto se hizo entre el convenio de una cooperativa y un instituto. Y eso demuestra cómo hemos estado alejados de la realidad del país y dado carreras que no sirven para nada en zonas en que realmente las, la demanda laboral es de otro tipo. ¿no? Uh -huh. Y esto, evidentemente, va a incrementar la productividad, incrementa la competitividad, Claro. y uno es, y explota las ventajas naturales comparativas que tenemos ahora esta nueva ley también va a ayudar a que ya se controle un poco la aparición de tantos institutos porque así como aparecieron tantas universidades también sí se, los y se va a racionalizar también los institutos públicos los privados pueden surgir uh -huh. pero solitos van a morir eh, el, la universidad también ha sido una mala competencia para los institutos y le voy a decir por qué por ejemplo un instituto privado o público dice doy carrera de computación, técnico en computación, tres años. Uh -huh. Sin embargo, han salido de universidades, le doy ingeniería de sistema sí, en claro. dos años, cinco meses. ¿Qué prefiere el muchacho? Salir de una universidad. Me voy de una universidad claro. y me van a decir ingeniero. <risas> en cambio te voy a decir técnico". técnico. Pero sale pues un ingeniero hecho un adefesio, que no sabe nada. Entonces es una competencia desleal también que hace la universidad que con la nueva ley se prohíbe todas esas cosas. Entonces eso ha hecho que en la estadística que se tiene en los últimos 10 años se ha estancado la, el ingreso a los institutos, a los institutos. Inclusive mm -hmm. en algunos casos ha bajado. ¿no? Mm -hmm. Y con esta ley, por supuesto, queremos revalorar la carrera de los institutos técnicos. Mm -hmm. ¿no? Finalmente, congresista, ¿qué le recomendaría a usted a las autoridades de los institutos? Bueno, de los institutos privados han, han avanzado bastante. ¿Por qué? Porque se descuidó la institu los institutos públicos. Entonces, frente a una demanda insatisfecha, crecieron los institutos privados. privados. ¿Pero quedan los privados? Generalmente, carreras de diseño, carreras de computación, carreras de. unas horas que no dejan de ser importantes, pero no atacan el problema fundamental de la, de la necesidad de mano de obra especializada para que el Perú pueda saltar. Ajá. Uh -huh. El Perú no va a desarrollarse eh, si no tiene, eh, si el conocimiento, la educación, es el, es, es, es, uno lo, lo agarra como un interés fundamental. Es decir, hasta ahora no se analiza la economía con un, una variable fundamental que es la educación. Ayer hemos escuchado a un ministro de Economía del gobierno anterior que decía porque el gobierno está actuando en forma populista, ¿por qué?, porque está quitando, en lugar de dar las vacunas, está dando beca 18. Entonces, ¿cómo es posible que un ministro perjudique la educación en función de la vacuna? Las vacunas pueden salir de otros fondos, de fondos de contingencia. Pero tradicionalmente en el Perú se ha sacrificado la educación para dar solución a otros problemas concretos. País sin educación no puede surgir. Lo único que te hace rico a ti es el conocimiento. Y eso es lo que debe quedar Si a ti te deportan, presente. me voy pues con mi cabeza, punto. Y yo sé sobrevivir con mi conocimiento. Pero si no tienes conocimiento seguirás siendo pobre y ahora se demuestra una correlación entre pobreza y e educación. A mayor educación, menor pobreza. Y eso está claramente demostrado. ¿no? Efectivamente, para recordar por qué se debe votar a favor de una ley para institutos. Por supuesto que sí, porque es la parte que es la pata que falta para completar la ley de educación superior, es la oportunidad para muchos muchachos en este momento de tener. Ingresos mayores, inclusive, que los que da a un egresado de una universidad. Uh -huh. Se remandan para que tengan una idea. Actualmente se requieren 30.000 técnicos mineros para los próximos 2 3 años. Sin embargo, simplemente hay una escuela que forma 500 técnicos mineros al año, que es una empresa privada. Es decir, y tenemos que importar técnicos de Bolivia y de Chile. Nos faltan técnicos en máquinas industriales, nos faltan técnicos textiles, nos faltan técnicos en diseño de telas, nos faltan una serie de técnicos agrarios, técnic técnicos en tecnologías agrarias, en riego tecnificado, en goteo, etc. Todas esas tecnologías Perú la requiere grandemente para aumentar su productividad y entrar a una verdadera etapa de desarrollo y progreso personal de, las, de los muchachos que abracen la carrera técnica. ¿no? Entonces yo digo, la carrera técnica... Es una solución para muchos de nuestros muchachos, no solo a la universidad. Actualmente hay un desempleo tremendo y más del 28% de egresados de las universidades son egresados que cuando se les ha consultado se han dicho que eligieron una carrera que nunca debieron elegir, 28. Y tenemos los choferes más ilustrados, es decir, gente que ha salido como abogado no sé, y otras carreras de sí, administración que están de choferes en estos momentos. Tenemos los taxistas más ilustrados de América. Que con esa nueva ley entonces se vendría a corregir esta falta, este déficit para, que eh, se estaba encontrando en los ah, institutos. Si sí, sí, se va a racionalizar institutos y esperemos pues de que en unos 5, 10 años, en 10 años comiencen, comiencen a verse los primeros resultados, porque así es la educación. Y esperemos también que sea debatido entonces este sí. proyecto de ley en la presente legislatura. Agradecemos por supuesto al presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora, quien ha estado aquí en los estudios explicándonos sobre la necesidad de una nueva ley para institutos, que como él bien ha dicho va a revalorizar a estas instituciones y también se va a centrar en que brinden las especialidades que el país necesita. del se viajó hasta Arequipa y estuvo en el Instituto de Educación Superior María Montessori. Ellos nos brindaron su testimonio para lograr la ansiada acreditación. Vamos a conocerla. El Instituto María Montessori ya tiene experiencia en el proceso de acreditación porque trabajamos como centro piloto en el año 2010. Eh, todo surgió como idea de la magíster Gilma González Solís, directora del instituto, quien eh, se inició en el proceso ¿no? de acreditación. Nosotros comenzamos eh, revisando los estándares de acreditación y realmente eso fue lo que nos, nos ayudó bastante. ¿Por qué? Porque como se encuentran clasificados por dimensiones, ¿no? criterios de evaluación, factores, nos ayudó a organizar el trabajo. Nosotros hemos trabajado ya en el Instituto María Montessori, realizando muchos de los procedimientos que son evaluados en el sistema de acreditación, eh, pero el tener al alcance las fichas de operacionalización nos permitió ordenar estos procesos. Primero formamos este, equipos para cada dimensión. Después nos dimos cuenta de que esto no, no funcionaba muy bien y trabajamos ya nombrando responsables específicos. ¿no? Formamos un comité de calidad institucional, porque uno de los principales problemas que nosotros tuvimos es que muchos de los estándares evalúan este, la carrera profesional, sin embargo, nosotros muchas actividades las realizamos como institución. Entonces, adecuamos los estándares a nuestra realidad ¿no? para poder este, llevarlos adelante y formamos equipos de 4 a 5 personas por carrera profesional, ¿no? siempre liderados en el comité de carrera institucional, eh, que somos tres integrantes. Al inicio sí fue difícil, porque Hubo bastantes docentes que por ejemplo eh, sentían de que nosotros íbamos a exigirles más y por lo tanto iban a trabajar más ¿no? y requerían varias cosas de la institución, solicitaron varias cosas a la institución. Sin embargo, eh, con los procesos de sensibilización nosotros logramos convencerlos de que el proceso de acreditación no solamente era para la institución, sino para todos. Que si la institución crecía, que si todo salía adelante, nosotros brindábamos una educación de calidad, era una mejora para la sociedad. Al hacerles comprender todo ello fue muchísimo más fácil. Y el día de hoy tenemos al 100% de nuestros docentes comprometidos en el proceso. La verdad me siento bastante orgullosa, bastante contenta, porque a veces nosotros hemos tenido problemas ¿no? que surgieron en el camino con algunos docentes, algunos estudiantes. El hecho de acreditarnos ha permitido que mejoremos en muchos aspectos. Incluso hemos logrado establecer convenios y alianzas estratégicas con otras instituciones que permiten darnos a conocer a la sociedad e incluso realizar, por ejemplo, nuestras actividades de proyección social. Como te digo, hay varias instituciones que recién están conociendo esto de la acreditación, entonces nos llaman. Ahora incluso este para, las, para los convenios de práctica preprofesional de nuestros estudiantes, eh, para realizar actividades de proyección social con diferentes municipalidades en Arequipa, eh, tenemos varios contactos, ¿no? entonces tenemos infinidad de actividades que realizar, aplicando ya nuestras fichas de monitoreo, nuestras fichas de seguimiento, los planes, porque eso es lo más importante. En una institución educativa siempre se trabaja. Pero lo malo es que a veces no estamos ordenados. Y yo el consejo que le daría a cualquier institución que desee acreditarse es lean bien los estándares de acreditación. Y no es cambiar la forma de trabajo de la institución, sino realmente adecuarla a nuestra realidad. Bien, y ahora queremos compartir con ustedes la buena noticia de que ya son 116 institutos y carreras que han logrado acreditarse ante el CINEACE. Por ello, precisamente, en el siguiente informe les vamos a presentar cuáles son los últimos institutos que han logrado acreditarse. Vamos a verlo. La acreditación no se detiene. La Universidad Peruana Unión logró el sello de la calidad para su carrera profesional de educación, especialidad primaria, luego de demostrar que cumplía con los estándares de calidad del CINEACE. El reconocimiento fue entregado a la rectora de la Casa de Estudios, Maximina Contreras Castro, quien en todo momento resaltó el valor que tendrá este reconocimiento en el presente y futuro de sus estudiantes. Si nosotros demostramos calidad es porque estamos viviendo la experiencia de calidad, y esta experiencia de calidad va a ayudar a contribuir mejores profesionales, como estaba comentando, en un mundo difícil también, cambiante, y un mundo muy competitivo. Así como ella, la decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, Vilma Villanueva Quispe, exhortó a los docentes y alumnos a continuar luchando por la excelencia, meta que juntos pueden alcanzar. Esta situación nos compromete a todos los estudiantes, egresados, docentes, administrativos, los grupos de interés de la facultad, en buscar y desarrollar los procesos que dan evidencia que tenemos adecuados niveles de calidad y fortaleza y simultáneamente nos representan oportunidades de mejoramiento, siempre en la búsqueda de la esquiva excelencia. A este logro se le sume el obtenido por el Instituto Pedagógico Federico Kaiser de Carabelí, el cual obtuvo la acreditación institucional. El Instituto Superior Pedagógico Público Federico Kaiser de Arequipa forma profesoras de educación religiosa, las cuales imparten sus enseñanzas en las zonas más alejadas de los Andes peruanos. Justamente nuestro fundador, cuando fundó la... La institución, el instituto, nace como respuestas a las necesidades pastorales de la congregación para trabajar en lugares alejados, abandonados y pobres, o sea, con la gente pobre donde están en nuestros andes peruanos, para poderles llevar este, la enseñanza religiosa y formarles en valores. Esta búsqueda de la calidad también involucró a la comunidad arquipeña y finalmente el trabajo de todos logró que la institución recibiera el sello de la calidad. Seguir en adelante con la calidad educativa, con mayor empeño, porque no se debe quedar ahí, ¿no? Sino que uno debe aspirar cada vez más, más para poder elevar la excelencia educativa e institucional. Esta distinción es también un reconocimiento para la dedicación de esta congregación que trabaja educando y fomentando los valores entre los jóvenes. Y en Ancash también dicen Soy Calidad la Universidad Nacional del Santa logró acreditar su carrera profesional de enfermería, reconocimiento oficial que recibieron en su sede central. Representando al Cinease, el director de evaluación y acreditación, Sandro Paz Collado, hizo entrega del símbolo de la calidad a las autoridades de dicha escuela profesional, la cual ha trabajado arduamente para obtener esta distinción. La universidad, aparte de ser este logro histórico, pues nosotros sabemos que damos calidad y no es soberbia, por favor, sino es simplemente que nos digan oficialmente y nos acrediten para mostrar ante la sociedad que la carrera de enfermería, la formación del enfermero en esta universidad es de calidad. Cabe señalar que la Universidad Nacional del Santa es la primera entre las universidades estatales en obtener la acreditación de su carrera de enfermería. Y en realidad yo como decana de la Facultad de Ciencias y como enfermera, porque yo soy enfermera, me siento muy orgullosa de que mi escuela se haya acreditado. Y nosotros somos el ejemplo, para que y somos una escuela acreditada a nivel nacional y la única de una universidad nacional en todo el país, no la primera que se acredita. Y nosotros somos modelo y ejemplo para que continúen acreditándose las demás escuelas de esta universidad. Recuerda que puedes conocer la lista completa de las instituciones acreditadas visitando nuestra página web www.cinease.com.p ver esta nota hay que recordarles a ustedes que también pueden acreditar a sus instituciones y para ello, para obtener toda esa información que necesitan, solo deben ingresar al portal www.cineac.gov.pe. A continuación, preste mucha atención al siguiente bloque porque el CINEACE nos va a brindar importantes recomendaciones sobre calidad educativa. Si tu hijo o hija estudia en una escuela acreditada, puedes tener la seguridad que evalúan constantemente sus avances para implementar las mejoras que necesitan. Es decir, están pensando en mejorar continuamente. Una escuela acreditada. Reúne todas las condiciones para que sus estudiantes aprendan. CINEACE Bien amigos, no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de la presente edición de su programa Con Calidad, un espacio producido por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación en la Calidad Educativa Por supuesto, invitamos a visitar nuestras redes sociales y también nuestro portal en el cual va a encontrar toda la información sobre acreditación y certificación. Ahora sí nos despedimos, pero eso sí recuerde que una educación con calidad es una educación para la vida. Nos vemos en la próxima edición.